Bueno, que ustedes saben lo que ha pasado en mi familia. Eh, yo estuve interno por, por un mes con coronavirus. Eh, me vi una situación muy difícil. Gracias a Dios, eh, a las oraciones de mis amigos y a los médicos del LARA, eh, me, pudi me pudieron devolver la salud ya estoy en casa eh, tengo se me hizo se me hicieron tres pruebas eh, dos de sangre y una de nariz en la cual salí negativa en la 3. me dieron de alta eh, tengo 15 días de cuarentena en casa eh, ...de la cual llevo tres... Eh, ...estamos aquí... ...iríamos semi-trabajando... ...pues en el día de ayer... ...ya participé... ...en la primera reunión... Eh, diríamos, ...virtual... ...donde la preside el Consejo Económico y Social y la gobernación provincial entonces Te ha referido gobernador, a algunas medidas eh, vemos que ya las personas en San Francisco de Macorís han empezado a salir a las calles de hecho ya hoy de tres casos que teníamos en la, el inicio de semana, hoy amanecemos con 20 nuevos casos de coronavirus se hablaron de algunas medidas Veo que, vemos que estamos están rompiendo el aislamiento social eso fue de las cosas que tratamos hay que, hay que persistir en el aislamiento social, porque eso es la garantía que tenemos de que no se multipliquen los casos. Es muy pesar para mucha gente que son pobres, otros que, que no son pobres pero que tienen negocios, que tienen esto, y que tienen que hacer una vida, pero hay que entender que, que la vida está por encima de todo. ¿Me entiendes? La vida está por encima de todo. Y si no acatamos las medidas de las autoridades, entienden, tanto eh, fundamentalmente de salud pública, lo que vamos a hacer es que nunca vamos a salir de esto. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, porque es la garantía de que no se nos saturen nuestros hospitales. Porque si llegamos, si la gente sale a la calle y se contaminan todos al mismo tiempo, no le vamos a poder dar respuesta. Tenemos que Aplanar la curva, es una necesidad de aplanar la curva y luego empezar a bajarla para poder darle respuesta a la ciudadanía, que es lo fundamental, ¿me entiendes?